Un grupo de vecinos y locatarios del El Carmen de la ciudad de Puebla denunciaron que el ayuntamiento envió a la policía municipal para acosarlos por manifestarse en contra de la instalación de los parquímetros. Los denunciantes aseguran que desde el pasado viernes, cuando realizaron un mítin para manifestar su inconformidad con el nuevo cobro de estacionamiento, además de que han sido seguidos a sus domicilios particulares y locales. Sabemos que solamente tenemos permitido cuatro horas para estacionarnos, las cuales son insuficientes, ya que las jornadas laborales son de ocho, a 11 horas diarias... ...afirman que son vigilados por elementos... ...luego de que colocaron lonas con la leyenda... ...Eduardo Rivera no a los parquímetros... ...además de ser fotografiados... ...aseguraron que temen una agresión física... ...por parte de los policías... ...al acusar que es insistente la persecución... ...de la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...los colonos del Carmen reprocharon a la comuna... ...encabezada por Eduardo Rivera Pérez... ...no tomarlos en cuenta para el programa... ...de estacionamiento rotativo... ...pues aseguran que afectará a sus negocios y viviendas... ...lo que nosotros estamos pidiendo... Eh, generalmente, digo, tanto los que son habitantes de aquí como nosotros, que somos locatarios, es que tengamos algún permiso especial o un, un logo tal vez que nos identifique a nosotros como vecinos de la zona y por, como tal nos apoye para que nosotros sea, sea gratis nuestro parquímetro. Nos estamos levantando apenas y si el que pongan un parquímetro es limitar en muchos aspectos, en muchas cosas. ¿no? Yo tengo que venir a, yo creo que, nueve horas al día, ¿sí? y no tengo dónde parar mi automóvil, yo vengo desde Cholula. Entonces, también el usar el transporte público es un problema porque hay inseguridad en él. Eh, entonces, por eso es que estamos inconformes algunos locatarios de, de esta medida. Las mujeres denunciaron la inseguridad que persiste en la zona, por lo que temen algún crimen en su contra por viajar en el transporte público, pues acuden a su centro de trabajo desde la periferia de la ciudad.